Hola amigos de YouTube, aquí su amigo CJ Axi con otro nuevo video. En esta ocasión le vengo con la forma número 2 para vender vender autos en GTA 3 sin mod y sin truco. Lo que deben, deben de coger solamente vehículos que sean de emergencia y traerlo a esta ubicación en el mapa. Ya que lo trae, que lo tengan como yo lo tengo, lo van a, se van a subir a él. No me paga la sirena. Ya que lo tengan, lo van a poner aquí, delante de este, de esto aquí, se van a apiar y ya la grúa lo va a tomar. La grúa lo va a tomar y de esta manera estaré, ya hemos vendido el primer vehículo o hemos entregado el primer vehículo de emergencia. y nos van a dar una buena pasta que eso, eso lo veremos ahora esperemos acá llegue el barco y veanlo ahí nos han pagado 1500 dólares se empieza de a poco pero es un, una buena estrategia para ganar dinero bueno me gusta youtube este pequeño corto video es de la segunda parte para comprar vehículos, así que la primera parte te la dejo en las anotaciones para que ah, vean ahí la notificación. Esta, de, esto se desbloquea luego de la misión 8 Bard del segundo a, de esta misión, esto se desbloquea. Luego de la misión bombardeo acto número 2. Después que pasen esa misión van a poder hacer esto. Bueno, se despido, amigo. Nos vemos en la próxima. Adiós.